Bien, muchísimas gracias a todos. Gracias uh, por haber superado estos problemas técnicos. Muchos estudiantes, ¿verdad?, tienen que hacer frente y hemos hecho frente a los últimos años. Soy Jason y soy el director adjunto de Electronic Frontier Foundation que tiene su sede en San Francisco. Nos concentramos en proteger eh, los derechos eh, digitales en todo el mundo y yo especialmente me concentro eh, precisamente en esta fundación, en cómo estos derechos están eh, siendo protegidos y se ven limitados en las escuelas. Bien, Leoni ha hablado un poco también de esta temática y por tanto voy a avanzar. Hay muchas cosas que nos deberían preocupar cuando estamos hablando de privacidad digital en las escuelas hoy en día. Así que... Simplemente me gustaría hacer una lista de los derechos que se nos ocurren cuando trabajamos en la Electronic Frontier Foundation y cómo estos derechos, a fin de cuentas, son importantes para los estudiantes respecto a la privacidad, la transparencia, creatividad, eh, libertad de expresión. Estos son la mayoría de los discursos que se van sobreponiendo los unos a los otros. Muy a menudo son cosas que impactan la privacidad, impactan también la libertad de expresión, y podría hablar mucho más de esto, pero en líneas generales pensamos que los estudiantes deberían tener libertad y seguridad utilizando la tecnología sin que sus datos fueran recabados y esto es lo que intentamos pues, defender en el EFF. Me gustaría hacer una lista de estos derechos y por otro lado también los peligros uh, definidos que vemos algunos de ellos y han sido mencionados uh, por uh, las oradoras anteriores y algunos de estos problemas se van superponiendo, por supuesto, si algo impacta en privacidad, impacta también en la libertad de expresión, todos conocerán verdad el data mining, las herramientas de educación existentes y también eh, esto ha sido un problema desde hace muchas décadas y es el motivo por el cual hemos creado ¿no? y tenemos esta conferencia aquí. Así que hay un problema bastante grave ¿no? que se ha desarrollado en la pandemia con precisamente la creación de algoritmos por la cantidad de datos, eh, que se han ido recabando, que termina determinando si un estudiante está haciendo, está copiando o si no mira la pantalla. Pero para poder hacer todo esto, eh, se recaba un vídeo de la invitación, información de la ciudadanía, todo tipo de información del estudiante, que durante muchos años nunca se han dado, ¿no? Y en algunos casos casi nunca, pero desafortunadamente ha tenido que ser así. Y vemos que es un problema continuo, porque a pesar de que la pandemia ya se está superando, muchos estudiantes vuelven a las escuelas, estas herramientas seguirán estando en vigor. Otro problema también ha mencionado Lenin, es lo que denominamos las aplicaciones de monitorización de la actividad de los estudiantes, las uh, aplicaciones de spyware, ¿sí? los guardianes, no, eh, precisamente controlan la velocidad de, de los movimientos y todo esto, bueno, uh, se ha instalado en decenas de millares de casas de alumnos y de escuelas en Estados Unidos y estas herramientas tienen como objetivo la seguridad de los estudiantes, pero lo que pretenden hacer a fin de cuentas es monitorizar lo que los estudiantes miran en los ordenadores, los documentos, los vídeos que ven, eh, las imágenes y alertan a las escuelas y a los uh, directores y a los profesores este tipo de cosas que buscan los estudiantes y uh, si creen que son peligrosas o no, en cierta medida. Y al final lo que sucede es que, bueno, eh, todo esto utiliza una serie de algoritmos que no son muy sofisticados y al final, pues... Eh, Uh, pueden uh, controlar a estudiantes LGTBIQ más y si les interesa, por ejemplo, los derechos de las armas o la legislación de las armas seguramente pueden controlar este tipo de información, realmente no importa ¿no? en qué espectro político uno esté a un lado u otro, pero uno es controlado cuando surgen y saltan estas palabras uh, clave, ¿no? esta información pasa al profesor pasa a los padres, a veces limita lo que los estudiantes son capaces de hacer en sus uh, computadores y sobre todo de aplicaciones que controlan uh, las redes sociales. Aún no se están utilizando muchísimo, pero hemos visto un empleo cada vez más creciente en las escuelas, eh, que se preocupan sobre todo uh, por el ciberacoso y también los peligros potenciales en las escuelas y por ejemplo, atentados en las escuelas. Cada vez hay un uso más creciente para poder controlar las plataformas de las redes sociales. Respecto a lo que sus estudiantes, pues, espera que no hagan, ¿no? Y... Muchas veces pues se habla de lo que charlan los estudiantes en las aplicaciones y las redes sociales y al final llega la información a la escuela y pone en riesgo a los estudiantes no por todo ello. Así que lo que está mejorando las cosas, ¿qué sería? Vamos a ver. Bueno, hay algunas leyes que bueno, están restringiendo el recabado de datos y su venta en Estados Unidos y por supuesto también en todo el mundo. Uh, Leoni ha hablado ¿no? que una de estas leyes pues, no tienen aún una aplicación muy fuerte y esto es un problema bastante grave. En California se está trabajando con una ley que puede imitar el recabado de datos por parte de empresas que están en remoto y el legislador no sabe cómo abordar esta problemática y hay temas de uh, derecho a poder bueno, a tener acciones privadas y bueno si hay violación de según qué derechos o no. Y, por supuesto, los conjuntos de herramientas de educación en abierto. Es fantástico que estéis trabajando en ellos. Son muy importantes como respuesta al tipo ¿no? de herramientas que existen por parte de las empresas con ánimo de lucro y que se están utilizando preponderantemente. Y últimamente hemos visto mucho activismo de los estudiantes, especialmente durante la pandemia, donde se, los estudiantes se manifiestan en contra a la, a, a, el recabado de datos, ¿no? Y bueno, después hay peligros respecto a la transparencia en la educación. Hay muchos temas que se sobreponen, ¿verdad? Pero otros peligros, como por ejemplo eh, herramientas de puntuación algorítmica, hace unos años atrás en Estados Unidos, estas herramientas no permitían a los estudiantes saber qué datos iban recogiendo, sobre cómo se utilizaban los datos y cuál era el riesgo para poder tener transparencia. Si los estudiantes pueden definir qué tipo de información se puede eh, no eh, saber si estaban copiando, podrían ir en contra ¿no? de esta legislación. Cuando Microsoft está recabando según qué información o Google está recabando, no se puede luchar en contra de estas grandes empresas. no Pero no saben que había según qué herramientas en los computadores que controlan algunas de las cosas que hacían online y por tanto es difícil luchar contra ello, ¿no? a pesar de todo es importante que estas herramientas sean cada vez más transparentes, pero claro eh, no, está, eh, no es del interés de las grandes corporaciones y lo que pasa es que cuando se trata de transparencia, pues los recursos de educación en abierto y las herramientas de las cuales todos estamos hablando aquí pues eh, también si pensamos un poco en cómo podemos educar a los estudiantes respecto a cómo los algoritmos funcionan, la educación funciona también, ¿verdad? En nuestro uh, podcast hablamos de eh, cómo uh, el proyecto de la educación artificial en Estados Unidos está avanzando. Se trata de una serie de currículums para educar a, la, a los alumnos en las funciones de la inteligencia artificial, cómo se utiliza en el derecho, en los sistemas uh, de... Eh, justicia hay mucha información si buscamos por ejemplo el catálogo de eh, inteligencia artificial en Google o vais, o vais ahí donde queráis, ¿no? en .org o lo que sea, sea cual sea vuestro motor de búsqueda ¿Cuáles son los peligros para la creatividad de los estudiantes también? Cuando pensamos en creatividad, cada vez que pensamos, pensamos en utilizar la tecnología con seguridad y poder construir sobre la base de todo ello. Hemos visto también a muchísimas escuelas que utilizan aquello que nosotros denominamos los programas de laptop y también dispositivos que pueden ser realmente muy beneficiosos, pero desafortunadamente muchos de estos dispositivos están restringidos y vimos que el fundador de una organización que se llama Hat Club que es uh, un recurso de código para los jóvenes, nos dimos cuenta que muchos estudiantes que querían aprender el código no podían hacerlo correctamente, pues, porque el único dispositivo uh, que tenían era un Chromebook que tenía límites, no tiene la capacidad de poder escribir código, ¿no? Y por tanto, está todo controlado de tal manera y en algunos aspectos eran muy restrictivos y, por tanto, no podíamos ver el código de una web o poder obtener distintos ejemplos de cómo funcionan las cosas cuando no se pueden utilizar precisamente estos dispositivos. O completamente el hardware. Y por supuesto, las herramientas de monitorización, podemos ir a. y también herramientas de bloqueo, no solo controlan lo que buscan los estudiantes, sino que bloquean muchísima información en eh, los archivos de Internet, por ejemplo. Um, we've looked at lists of... También tenemos distintos uh, webs que han sido uh, bloqueados y han sido restringidos y uh, muchos profesores pues tienen que poner en las listas restrictivas ¿no? para poder ver uh, cuáles son... Uh, bueno, no vamos a entrar en detalles. Muy rápidamente, mejorando la cultura de la creatividad... Estos programas sí que ayudan a estudiantes aunque estén gestionados estos dispositivos o dan problemas por las restricciones pero sí que ayudan el internet y su avance en la velocidad pues ha sido un beneficio en esas herramientas educativas para inteligencia artificial y también hemos visto especialmente en educación superior Realidad virtual, herramientas de realidad virtual que están dando a los estudiantes cierta capacidad, que por ejemplo no tiene un laboratorio de cadáveres, pues estudiar biología o estudiar química, la capacidad de hacerlo, pero son pequeños y nos preocupa que se vean expulsados por algunas de las grandes empresas como Facebook o Meta, pero están en un momento positivo. Y finalmente he mencionado ya todas estas cosas. Eh, los peligros digitales para el, el, el habla gratuita de estudiantes y están en peligro algunos estudiantes de no poder estar incluidos. por pues Lo que están ayudando a los estudiantes en este, en este sentido es que pueden buscar cosas desde casa, que tienen internet de alta velocidad en casa o en las escuelas cuando no restringen los dispositivos. Eso que he mencionado también ayuda a los estudiantes a aprender cómo hablar acerca de un mal uso de la inteligencia artificial y esos programas uno a uno pueden hacer que los estudiantes creen información online siempre y cuando los dispositivos no estén restringidos y siempre y cuando las herramientas no estén eh, restringidas tampoco por ellos. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias.